Yo. López, lo M, Alison Gutián, The Kings of the Mix. ¿Dónde? Voy a lograr lo que quiero. Sé que voy a cumplir todas mis metas. Sonaré por el mundo entero y así estaré firmando nalgas y tetas. Yo no tengo miedo y solo te respeto. Si tú me respetas, sé que vamos para arriba, y ustedes para abajo Nomás por puñetas, voy a lograr Lo que quiero, sé que voy a cumplir Todas mis metas, dejaré mi huella Por si me muero, y me voy a fincar un Cantón con mi letra, sé que por ahí Dos, tres tiran cajeta, y a cada uno le voy A cerrar la jeta, si para esto yo Soy el mejor atleta, soy Don Vergas El hijo de Doña Cleta, nadie me Para, de corazón, soy de Tonalá, Jalisco y Guadalajara, van a Salir amigos en las buenas que se fueron mayoría son de los que ayudé no sé qué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 que vamos para arriba y ustedes para abajo nomás por puñetas voy a cumplir lo que quiero sé que voy a romper las por porque le duele escuchar sonar todita mi letras por toda una rima que está planteada en toda mi libreta Tantas veces que tomé el micro y no pienso ni dar la vuelta que Dios me eligió para ser envidiado yo no nací nunca para envidiar que base, Vengo rompiéndola con mi carnal La oveja negra me llaman en la familia Porque no soy dejado hermano, nadie me humilla Camino solo a diario, no hace falta que haya envidia Le doy gracias a Dios por darme un día más de vida Me la fleto, se la fletas, te la rima, se te rima Me encamina para la cima y nos cargamos gasolina Pura rima, pega cosas, soltamos en la cabina Si lo sueña y lo domina, uh -huh. desde que llegue la catrina que agarra parejo y ella no te estima, bro. Uh -huh. Se llega a la tormenta, uh -huh. mi mente lo inventa y el beat lo revienta. Uh -huh. Afuera se comenta uh -huh. que el lugo regresa y la envidia se aumenta. Uh -huh. Es muy sorprendente lo sé, uh -huh. pero también evidente.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 pero hasta con los dientes Mis sueños los hice ser pacientes Porque de nada me sirve lo rápido en busca de más dinero Prefiero lo lento pero seguro disfrutar todo lo que quiero Estoy batallando, se vale la pena por eso no pongo pero Tengo heridas marcadas en la piel y duelen pues no soy de hierro Me suelto en el vídeo y me estoy liberando Cuando en esta canción yo